you mm -hmm. Voy a agarrarte el pelo y la voy a rasgar Las calles están suelas Con ella voy a barrer Y el pastor le, el pastor le aconseja sí, sí, sí. Que sea humilde y no vaya a pelear Pero muy enojada Pero ella dice que no soporta ya ahora Y le va a demostrar Y se va Se pasea para allá, Se pasea para allá, Se pasea para allá. Se a dejando a su vecina quien le quiere Ya, Con título de toda la cosa. Si van a la iglesia, le dicen al pastor, yo tengo problemas con mi vecina. Le voy a demostrar que las hermanas también saben pelear La voy a agarrar del pelo y la voy Se pasía para acá, se pasía para se